Mientras damos tiempo a que venga Alfonso, me gustaría felicitar a los chicos de la, cha, de la Tasca, a Pesky y Alberto. Ahí los tenemos, vamos a darle un aplauso a ellos también que están trabajando para que podamos estar fresquitos. Y ahora, bueno, ya le conocéis todos. ¡Eh, ¡Hey, hola! ¿Qué haces aquí? bueno nada dar paso a alfonso que pasará el relevo para el siguiente pueblo que organice el encuentro de dulzaineros por favor alfonso. buenas tardes a todos y a todas en primer lugar Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes, músicos, acompañantes y apasionados de este instrumento, a este séptimo encuentro de dulzaineros leoneses. Doy las gracias a Alberto Jambrina y a Mario Martínez. Es un honor contar con vuestra presencia en Carrizo y poder disfrutar de vuestra sabiduría y de vuestra música. Quiero dar las gracias también a todos los participantes en este, en este encuentro y a todas las personas que han colaborado, servicios municipales... Concejalías de Fiestas y de Cultura y Asociación Cultural La cepa además de Diputación de León e Instituto Leones de Cultura. Gracias a Cimanes del Tejar, gracias a Andrés por pasarnos el testigo hace ya tres años. Y enhorabuena al Ayuntamiento de Quintana del Castillo por recoger el testigo para el próximo encuentro, que será la edición número 8. Ha sido un placer poder disfrutar de esta jornada de música tradicional y de este instrumento tan especial como protagonista. Hace unos días alguien me contaba que un amigo que emigró el siglo pasado a Centroeuropa Europa a ganarse la vida, estando en una plaza escuchó tocar una dulzaina y se emocionó, arrepintiéndose del poco valor que le había dado ese sonido cuando lo escuchaba en su pueblo. Pues bien, nuestro ayuntamiento se está esforzando mucho con la recientemente creada Escuela de Música Tradicional, a la que os animo a todos a participar, para que este tipo de eventos perduren en el tiempo y para que en este pueblo y en todos los vuestros nunca tengamos que echar de menos el sonido de una dulzaina. Ahora, Fran, por favor, en representación del Ayuntamiento de Quintana del Castillo, cogerá el, el testigo. Bueno, es un placer muy grande recibir este testigo de un pueblo tan querido y vecino que es Carrizo de la Ribera, porque Quintana del Castillo y Carrizo siempre han sido unos pueblos vecinos y muy queridos. Así que el año que viene, si la Virgen del Villar lo permite, os esperamos a todos allí con un fuerte abrazo para que paséis un día inolvidable. Muchas gracias. Bueno, aquí está el testigo, el año que viene os espero a todos allí. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.